Hola amigos Sean bienvenidos a una aventura más En esta aventura vamos a regalar comida a los más necesitados Comenzamos Muchas gracias ¿Y este? De una leche, ¿verdad? Lo más importante, una barra de pan Ahora se va a armar los Ya tenemos los ingredientes Ahora, Ahora viene sí viene ¿Ustedes me gustan? Ay, Gracias Muchas gracias. Recuerden siempre apoyar a los necesitados Es una buena causa, hay que ayudar Por un, un buen futuro mitad nosotros hacemos poquito Pero todos pero juntos hacemos demás Un pequeño cambio hace la diferencia Por un México mejor No hay transporte, Una pobreza A pelearla Quedan 5 kilómetros para llegar a la casa ¡Mucho! Ok, hoy les vamos a enseñar el tutorial de cómo hacer sándwiches. Los ingredientes son queso, lechuga, por supuesto, y tomates, jamón, pan y el ingrediente extra mayonesa, a Con continuación preparar los ingredientes es muy importante desinfectar siempre la lechuga darle en la primera capa pero no puedes hablar bueno más esa habilidad bueno. Y vamos a fingir que hay microdino, no? <risa> Cállate si hay ¿vale? <risa> Ya con esto. Paso 1. Ojo con la técnica. Vean eso. Esa delicadeza. textura, esa delicadeza, esa técnica con el cuchillo. Izquierda, derecha. Más de arriba abajo zig zigzag. Tome nota, señora. Recuerden la técnica, señora. Pero también hay que ponerle mayonesa a los dos lados. Tomamos el jamón de las mejores vacas, de los mejores puercos y los mejores pollos. No tienen esto para veganos. Tienen que ser delicados con la piel. Una vida serio. Tomamos una pieza de la lechuga finamente desinfectada. Hacemos un cochinero. La colocamos con calma. A y a continuación procedemos, procedemos a poner los jitomates. Oh, Veo esa favor. técnica. Oh, perfecto. perfecto. ¿Y el paso más difícil. La tapa. Entonces, Se lavo las manos. Y así es como alguien se da cuenta <risa> que no ha ido a un picnic. Espero <risa> que tenga música épica de Igual. De ¡Wow! Una orquesta va a tener... <risa> <risa> ¡Cuando quieras! Y así es como termina nuestro tutorial. Que tengan buen día. Sí, regalados. nada, que tengan buen día. Disculpe, venimos a apoyarla con algo de comida y agua por si ocupa. Sí. nada, que tengan buen día. Gracias. tiene bien, aquí. Queremos ayudarle con un poco de agua y un sándwich para que coma un rato. Pero bendiga. Igualmente, gracias. Pepe. Buenas tardes. Venimos a ayudar. Eh? Eh, para que se ayude. Que Igualmente. Señor. Te Se venimos a ayudar. Claro. Se venimos a regalar agua y un sándwich. Claro, que, sí, que, no, eh, sí, que le vaya muchas bien. Gracias, ¿sí qué? ¿Qué? Muchas gracias Muchas gracias. Muchas gracias. más inteligencia. <risa> No. Yo digo una cosa, todos ambos hijos, no por mí, por mi madre los redes. No y Dios los bendiga. Dios los bendiga. igualmente. igualmente. está Sáquenle. Hey. ¿Qué? Ya yo no tengo. Ahí, bueno, ya vamos, a pasar, vamos, a vamos a ver vamos a con una mano estirada, no, no. Ver, si ojos, Bien, buen chico. día, fíjense, fíjense. bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Ya ya terminamos de entregar todos sí. los sándwiches, las aguas, se acabaron, todo rápido. Recuerden, siempre ayudar es bueno, siempre. Necesitado. Una buena causa. Aquí estamos desde Tijuana. Los saludos a todos. Arriba. Recuerden siempre ayudar a los más necesitados. Nosotros, como jóvenes. Tenemos tiempo, tenemos esfuerzo, el tenemos el dinero, nos sobra el tiempo, eh. tenemos la fuerza, las energías. tenemos las energías. Recuerden siempre ayudar a los más necesitados, no sabemos cuándo vamos nosotros a estar en su lugar y ocupar de ayuda a los demás. Siempre eh, traten de llevar ropa, chamarras, lo que sea en su carro. Comida, lo que menos ocupe en su casa, el pinche suéter feo que les compró su tía. También donen, ¿no? El que les tejió su abuela. Eh, los de la abuela también, ¿verdad? Pueden eh, traer chamarros y todo y en tiempos de frío pueden donarla a la gente. No tienen la ropa. nada tampoco vayan a llevarlo para toda con hoyos, así como las que trae el Jair, ¿verdad? Sí. Pero Nos siempre donen ropa. Donen, es, donen si pueden un pantalón de la escuela a mi compañero, <risa> por favor. Traten de ayudar a, la, a los pobres, ¿no? Porque imagínense, imagínense como cuando está lloviendo ellos, ¿cómo le hacen, ¿Verdad? No sean, sí, se pone bajo los puentes y no está bien No sean malos con ellos, tampoco les escupan ¿Verdad Elvis? No les escupan a la gente nada, sean buena onda con ellos Si les sobra comida no la tiren Ey, pues la neta me sobró esto, ¿no lo quieres? Ah, sí, toma, ah oh, gracias Y ya, si es tu buena causa y ya no te vas a un infierno como nosotros Y pues sí, esto Eso es todo pues, Esto fue todo nuestra bien. actividad Espero, y le sirve para concientizar Para yo sea, Lo mismo que Ajá, nosotros, nosotros somos tres, ¿verdad? Pero... Si nos unimos todos va a hacerse en cadena Igual y si quieren hagan igual un video en Youtube igual Casi se hacen famosos Al rato en vez de decir de bryant va a decir de Jair's o de Elvis de Van si a salir sabe. en Badaboom Badaboom, lo que sea, Me Too, sin más si quieren, si quieren si están en el otro lado Hagan lo que quieran pero siempre recuerden ayudar eh, like, no se les olvide, compartir si es que mm, quieren La neta no lo compartan, la verdad, qué pena, verdad Den, <risa> Denuncien ¿por ellos, el canal, denuncien No, no, no, no, no, no, no, no, no es mi canal, dale dislike, dale dislike Denuncialo, ya, denuncia el video, copyright Es más, ya salte güey, no, ni lo veo no, no, no, ¿Por qué llegaste hasta aquí? Eso es todo